Pequeña ayuda, para unas que subieron el video y lo metieron en su canal, en editar, hay una serie de cuestiones. Les va a aparecer el nombre, lo ponen en alguna descripción si quieren que lo vean la gente. Eh, acá te pregunta esto nuevo que no es contenido creado para niños. Abajo viene etiquetas. ¿tá? Entonces, uno puede crear etiquetas, por ejemplo, eh, editor de video para la búsqueda, le dan enter y ya te crea una etiqueta o eh, cursos a distancia y enter esos son para buscar lo otro es acá la privacidad del video ¿ta? público lo ve cualquiera no listado lo ven solo aquellos que tienen el link que ustedes le envían y privados son vídeos que solo pueden ver ustedes que quedan en su ámbito privado, por ejemplo yo a veces pongo videos de la familia, ok, se los eh, dejo ver, pero me hay posibilidad de ver, creo que le mando el link, tendría que repasar, pero yo he puesto videos familiares, pues solo dejo algunos verlos. En cambio, en no listado, lo ve cualquiera que tenga el link, o sea, no es público, pero si un alumno le pasa a otra persona, el video lo puede ver. Eh, una vez hecho esto, acá tienen el link para copiar, Dan copy y esto es lo que pegan en el Moodle o en otro lugar como vínculo. Después eso es otro tema, ¿no? Hacer que el Moodle te lo coloque como un simple hipervínculo o que se vea ahí, que se llama embeber. No es tampoco nada difícil, cosa que puedan verlo ahí mismo. Y después más opciones, pueden ir a hacer es poner subtítulos o otras cosas. Este, a ver, creo que no, pero en otro lado está, eh, guardamos los cambios. Eh, acá, editor. Si van acá donde dice editor, es un pequeño editor para hacer recortar o poner subtítulos eh, o corregir. A veces yo bajo eh, videos y le hago yo en inglés y le hago los subtítulos rápido, así. Pero ven, acá les abre un pequeño editor donde está el canal de audio y que y uno puede recortar pedazos del video. ¿Está Creo que en agregar desenfoque, creo que nada más, con esto es, era lo que te quería mandar.